Saludos cordiales, mi nombre es Zuleima Corredor y quiero compartir en esta oportunidad con ustedes una presentación que sirvió de base al conversatorio desarrollado el pasado mes de abril en la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Zulia, con motivo de la celebración de la Semana de Educación Especial, el cual llevaba por título «Hacia la inclusión total». El motivo por el cual quiero compartir esta presentación acá en mi blog es porque estoy convencida de que para lograr la inclusión total de las personas con discapacidad es necesario primero generar un cambio en la percepción social hacia estas personas. Eh, considero que muchas de las situaciones de exclusión que se pueden presentar o que dificultan la inclusión verdadera de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, se derivan precisamente de la ignorancia, de la falta de información que posee eh, la colectividad en general acerca de esta importante temática. Quisiera entonces iniciar este, esta presentación trayendo a colación un extracto del de Informe Mundial sobre Personas con Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud del año 2011, el cual estuvo a cargo nada más y nada menos que del astrofísico Stephen Hawking. Abro comillas, la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he sufrido una neuropatía motora durante la práctica totalidad de mi vida adulta y no por ello he dejado de desarrollar una destacada carrera profesional como astrofísico y de tener una feliz vida familiar. Cierro comillas. ¿Qué es lo que ha sido determinante entonces en la vida del científico? Definitivamente el entorno. Un entorno familiar y social que le ha permitido desarrollar todas sus habilidades y potencialidades muy por encima de su condición discapacitante. Es decir, la discapacidad que, que pudo presentar o que presenta efectivamente el Dr. Hawking y que es una discapacidad motora severa no le ha impedido desarrollarse como persona, como miembro de la sociedad y como un destacado profesional. Cabe entonces reflexionar, eh, preguntarnos entonces a modo de reflexión si es la condición la que viene a discapacitar a la persona o a limitarla o es la sociedad y sus barreras las que se convierten en un factor discapacitante. A continuación haré un breve repaso por la evolución que ha experimentado la percepción social hacia las personas con discapacidad a lo largo de la historia. En un primer momento nos encontramos con una primera percepción que se caracterizó por, el, por la denominación de exclusión, es decir, eh, las personas con discapacidad no eran reconocidas ni siquiera como parte de la sociedad, no eran reconocidas como personas con derechos, eh, al contrario, eran consideradas como anormales. En la antigüedad las personas con discapacidad incluso podían ser percibidas como, como personas que habían recibido un castigo divino, que estaban malditas, o que simplemente ni siquiera merecían ser tratadas como personas, eran despreciadas incluso en el propio seno de la familia estas personas no recibían ningún tipo de atención siguiendo los planteamientos de Sánchez eh, no es sino hasta el siglo XVI cuando a partir de los trabajos de Ponce de León con las personas ciegas se inicia un pequeño cambio en la percepción social hacia las personas con discapacidad. Es decir, fueron 16 largos siglos de oscuridad, de rechazo, de exclusión, de ignorancia. Un segundo momento que podemos evidenciar en la evolución de la percepción social hacia las personas con discapacidad es el de la segregación. El movimiento de la segregación eh, que pudiéramos ubicarlo en el siglo XVIII se caracteriza porque se comienzan a crear instituciones para la atención de las personas con algún tipo de discapacidad en todo el mundo. Eh, específicamente o especialmente la atención se prestaba eh, de manera prioritaria a las personas ciegas y sordas y el énfasis que tenía en la atención era de marcado enfoque clínico, benéfico, asistencial y, por tanto, segregador. Es decir, aunque se comienza a aceptar la existencia de estas personas y se les brinda atención, no se les considera como parte de la sociedad, no se les considera como iguales, son segregadas y atendidas en espacios aparte, espacios especiales, ya que no son consideradas como normales. Eh, muchas de las personas que poseían algún tipo de discapacidad eh, en esta época pasaban la mayor parte de su vida internadas en sitios especializados para su atención eh, sin tener la oportunidad de participar ni en la vida familiar ni mucho menos en la vida social. No es sino hasta el siglo XX cuando se comienza a evidenciar un verdadero cambio del modelo segregador hacia un modelo integrador. Siguiendo las ideas de Deutz, es a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿cuántas de las actitudes fueron cambiando de modo progresivo? Sin duda, la Declaración Mundial de los Derechos Humanos va a ser el punto de partida de un cambio paradigmático hacia la percepción de las personas con discapacidad. Pues en este documento se aboga por los derechos de todas las personas sin importar su condición, lo que permitió integrar a las personas con discapacidad a la sociedad. Pero tal y como se muestra en la imagen, siguen siendo percibidos como diferentes y reciben una atención que, aunque de algún modo es integrada en el ámbito de la sociedad, sigue siendo eh, teniendo algunos visos de, de segregación, ¿sí? Porque las personas no se integran totalmente dentro del de entorno social, sino que se crean dentro de las mismas instituciones educativas, por ejemplo, se crean eh, aulas que son especiales o aulas que son integradas dentro de las escuelas para que estos, est eh, estas personas con discapacidad sean atendidas aparte en estos espacios que están dentro de las mismas escuelas. En la década de los 60 y de los 70 se promueven avances significativos en este movimiento prointegración. En el año 78, el informe Warnock en el Reino Unido representa uno de los aportes más significativos en esta transformación. Eh, se plantea que la educación de los niños con discapacidad debe darse de manera integrada con la educación general. En los años 90, la Declaración de Salamanca de la UNESCO eh, se habla no solo de integración, sino que se habla del derecho a una educación equitativa, independientemente de las condiciones físicas, intelectuales o sociales o de cualquier otra índole, índole perdón, que pueda poseer la persona. En la actualidad, asistimos a a un cambio paradigmático en la percepción social hacia las personas con discapacidad que pudiéramos denominar de inclusión. Nos hallamos inmersos en este momento entonces en esa necesidad de incluir, de, de, de que se genere la inclusión plena de las personas con discapacidad, reconociéndoles como personas por encima de su discapacidad. El valor a rescatar desde este movimiento pro-inclusión es la diversidad, es decir, todos somos iguales, es, eh, todos somos diferentes, perdón, esa es la realidad, todos tenemos diferentes, diferentes habilidades, diferentes capacidades y todos tenemos limitaciones, no todos podemos hacer todos. Eh, quisiera traer a colación algunas consideraciones realizadas por Susan Steinbach y William Steinbach, eh, relativas a las diferencias que pudiéramos evidenciar entre lo que es la integración y lo que es la inclusión. Los autores mencionados señalan que se ha producido un cambio del concepto de integración por el de inclusión plena y esto por diferentes razones. En primer lugar, eh, se está adoptando el concepto de inclusión porque comunica con mayor precisión y claridad lo que hace falta hay que incluir a todos los niños en la vida educativa y social de sus escuelas. En segundo lugar, se está abandonando el término integración porque supone que el objetivo consiste en reintegrar a alguien al grupo de vida del que había sido excluido. El objetivo básico consistiría en primer lugar en no dejar a nadie por fuera de la escuela, tanto en el plano educativo como en el plano físico como en el plano social. En tercer lugar, el centro de atención de las escuelas inclusivas consiste en cómo construir un sistema que los incluya a todos y esté estructurado para satisfacer las necesidades de cada uno. La integración implica la necesidad de que el alumno se adapte a la escuela o de que la persona se adapte a la sociedad. La inclusión se plantea que es la escuela y la sociedad la que tiene la responsabilidad para garantizar, para prestar las ayudas, para hacer las adecuaciones necesarias que permitan satisfacer las necesidades de todos. Definitivamente entonces se ha producido un cambio en cuanto a la idea de ayudar solo a las personas o a los alumnos que tengan alguna discapacidad, ya que todos, en algún momento, podemos necesitar ayuda. Después de estos interesantes planteamientos realizados por los autores y que nos permiten comprender un poco ese cambio paradigmático de la integración a la inclusión, eh, es interesante traer a colación algunos datos del de Informe Mundial de Personas con Discapacidad que son realmente importantes ya que eh, nos hacen caer en cuenta de que son cada vez más las personas que en el mundo viven con discapacidad. Eh, según estos datos, más de mil millones de personas en todo el mundo viven con alguna forma de discapacidad. Esto equivale al 15% de la población mundial. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Está nuestra sociedad... Capacitada para garantizar a esta cantidad significativa de personas un desenvolvimiento y, y un, unas condiciones de vida que les permita eh, hablar de inclusión. En este mismo informe eh, de la Organización Mundial de la Salud se señala la prevalencia de la discapacidad. Se habla de que la prevalencia ha ido en aumento lo que quiere decir que cada vez más tenemos un mayor número de personas con discapacidad debido a diferentes razones, eh, lo que requiere que los países se planteen políticas, planes y proyectos innovadores que permitan realmente satisfacer las necesidades de estas personas. Otro dato bien interesante que trae este informe es el que en todo el mundo las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos y una menor participación económica y tasas de, de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. Estos datos son significativos, es decir, nos están hablando de que nuestra sociedad no está garantizando la inclusión plena de las personas y que, aunque nosotros en este momento estemos hablando de unas sociedades inclusivas y que estemos hablando de la integración o inclusión de las personas con discapacidad, la realidad de los datos nos revela que nuestra sociedad sigue siendo excluyente. En este mismo informe de la Organización Mundial de la Salud se habla de unos obstáculos discapacitantes que se evidencian en la sociedad. El primero eh, al que hacen alusión es el de políticas y normas insuficientes. Según este informe, eh, las normativas y las políticas que existen en los diferentes países no alcanzan para garantizar realmente que estas personas reciban la atención requerida. Las actitudes negativas de la sociedad, que como decía al inicio de esta presentación, muchas veces este, son generadas precisamente por la ignorancia, el desconocimiento de, de lo que es la discapacidad y de los derechos de las personas con discapacidad y, y de cómo las personas con discapacidad eh, tienen intactas muchas otras capacidades por encima de, de la discapacidad o la dificultad que en un momento determinado, determinado pueda presentar. En tercer lugar, hablan de la prestación insuficiente de servicios, es decir, eh, señalan que no se cuenta con servicios suficientes para satisfacer la demanda eh, de las personas con discapacidad y esto pues va a ir en aumento en la medida que la prevalencia de la discapacidad está aumentando los problemas con las prestaciones de servicios que tiene que ver con el hecho de que además de que los servicios son insuficientes que tenemos pocos, pues además estos servicios son de mala calidad, es decir, no se cuenta en los ser pocos servicios que se tiene con todo, con todos los profesionales, con todos los instrumentos, tecnología y requerimientos para la atención de estas personas. Tenemos en quinto lugar la financiación insuficiente que tiene que ver con el hecho de que en los presupuestos que se elaboran en los diferentes países eh, es muy poco el dinero que se destina para, la, para los eh, servicios de atención a las personas con discapacidad. La falta de accesibilidad en nuestros en nuestros países, en nuestras ciudades. Accesibilidad de todo tipo, accesibilidad eh, arquitectónica, comunicacional. Eh, lo que dificulta la verdadera inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Eh, cualquier cantidad de barreras de tipo arquitectónico, barreras comunicacionales que impiden que podamos nosotros... Eh, o que las personas con discapacidad realmente puedan desenvolverse eh, en igualdad de oportunidades al resto de, de la sociedad. Falta de consulta y participación de los mismos colectivos de personas con discapacidad, porque quién es mejor que ellos para saber cuáles son sus necesidades, sus requerimientos, que, cuáles son las mejores condiciones que ellos requieren para, para los servicios que se planteen. Y finalmente habla de la falta de datos y pruebas, es decir, que no se sistematizan informaciones que permitan eh, dar cuenta de, de la efectividad o la eficiencia de los programas y de los servicios de atención a las personas con discapacidad. Todos estos obstáculos discapacitantes, pues, en realidad, lo que vienen a generar es que, aunque nosotros estemos hoy en pleno año 2017, hablando de inclusión, nuestra sociedad sea todavía una sociedad que se caracteriza por procesos de exclusión de las personas con discapacidad. Eh, otro documento bien importante que... Es interesante que lo revisen, que lo busquen, está en internet por todas partes y es muy importante que educadores, docentes especialistas, docentes integrales, eh, las mismas familias, todas las personas interesadas en esta temática, eh, busquemos y, y lo analicemos, lo estudiemos, eh, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas del año 2006, Acá se plantean todos los derechos que tienen las personas con discapacidad y, y es bien minucioso en todos los ámbitos de la vida que, que, en los cuales se deben garantizar estos derechos de las personas con discapacidad. Les invito entonces a buscarlo. Igual lo voy a colocar acá en el blog. Lo van a poder conseguir en la sesión de documentos de interés y lo pueden descargar para su estudio. Algo bien interesante y que, bueno, acá en Venezuela se ha venido trabajando desde, la, desde el CONAPDI se ha venido trabajando, eh, tiene que ver con el uso apropiado de los términos para referirnos a las personas con discapacidad. En el documento de la Convención eh, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se nos hace un llamado a evitar la utilización de términos que son inapropiados. Eh, sobre todo porque se refieren a las personas con algún tipo de discapacidad como si fueran enfermos, como si fueran minusválidos, como si fueran eh, pers personas este, anormales. Entonces, ese tipo de terminología debemos erradicarlo de nuestro lenguaje. Eh, entre los términos que ellos señalan tenemos el de víctima, es un término que debemos Reemplazar por completo, podemos utilizar el término que es una persona que ha sufrido, que ha experimentado algún tipo de discapacidad, sin aludir a que es una víctima. Eh, el término deliciado, el término aquejado de o aquejado con, el término inválido, todos estos términos hablan de una condición de enfermedad, de anormalidad, por lo que debemos eliminarlo. La palabra normal debe ser... No debe utilizarse, ni, ni normal ni anormal, porque la normalidad es, es, no existe, no existe realmente la normalidad. Venimos de un proceso evolutivo donde se creían que unos eran normales y otros anormales, pero realmente, ¿qué es lo normal? La diversidad tal vez es la norma. Entonces, como todos somos diferentes, como todos somos diversos, debemos evitar estos términos de que los normales y los anormales. Eh, lo que se debe utilizar entonces es el término de persona con, con discapacidad solo y únicamente si es necesario. Si no es necesario, no tenemos que colocarle la etiqueta. Evitar utilizar el término paciente o que padece de como ya lo he dicho, por eh, la connotación médica o de enfermedad que ésta conlleva. Se plantea también eh, que evitemos el uso de los términos confinado o reducido a una silla de rueda en el caso de una persona con discapacidad motora o con movilidad reducida. También se habla de evitar eh, utilizar el término de empleo reducido al hogar cuando hay una persona que trabaja desde su casa, porque podemos decir empleado en el hogar o que trabaja desde su casa, como puede ser cualquier persona eh, sin discapacidad que también trabaja de su, desde su casa. Y eso no quiere decir que está reducido al hogar. Se debe utilizar con precaución también las expresiones como que las personas con discapacidad son valientes, tienen coraje o son motivo de inspiración, ya que muchas veces estas expresiones no son vistas de buena manera por las personas con discapacidad, puesto que tanto a las personas con discapacidad como a las personas que no poseemos discapacidad, pues nos, nos corresponden eh, ciertas dificultades en la vida eh, a las cuales debemos adaptarnos y no siempre necesariamente lo hacemos desde una posición de coraje y valentía, sino de la lucha diaria de las personas. Eh, otro dato interesante que quisiera compartir con ustedes es el hecho de que en nuestro país, en Venezuela, a finales de septiembre del año 2013, eh, Venezuela se adhirió formalmente a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, lo que blinda aún más los derechos de las personas con discapacidad en el país. Esto quiere decir entonces que Venezuela, eh, a través de su adhesión a este convenio, pues debe garantizar aún más que todo lo que se plasma, todo lo que está planteado en esta convención, pase a trascienda de ser letra a ser una realidad en las acciones eh, que se desarrollan en el país para garantizar que las personas con discapacidad puedan gozar de una vida plena en inclusión total en los diferentes ámbitos de la vida en educación, en salud, en cuanto a trabajo, en cuanto a recreación es decir, en todo ya para finalizar, este, me gustaría dejar acá algunas interrogantes, algunos, algunas preguntas problematizadoras que nos, permet, nos permitan reflexionar y generar algunas ideas para, para cambiar la cultura que, que nosotros como sociedad eh, hasta ahora hemos vivido. Y la pregunta, las preguntas son, ¿qué ha fallado? ¿Qué ha fallado para que aún no se haya podido instaurar una cultura inclusiva a pesar de todas las convenciones, tratados, leyes internacionales y nacionales que buscan y, y que apoyan un cambio hacia la inclusión. A nivel educativo, en Venezuela podemos hablar de inclusión verdadera o todavía estamos en, en una etapa de integración o a un peor de segregación Como docentes, ¿qué proponemos? ¿Estamos capacitados? ¿Estamos preparados? ¿Estamos sensibilizados para poder atender a los niños, a las personas jóvenes, adultos, con alguna discapacidad que lleguen a nuestras aulas? ¿Tenemos esa sensibilidad para hacerlo? Y finalmente, ¿qué nos hace falta para dar ese salto cualitativo hacia la inclusión? Eh, les invito a que acá mismo, en este, en este blog, en esta publicación, a través de los comentarios, tratemos de dar respuestas a estas preguntas para generar, eh, a través de la colaboración y de la participación, eh, un interesante... Eh, reflexión de saberes eh, a través de, de estos medios electrónicos que nos permiten pues, compartir en, con personas de diferentes lugares que, que tienen estas mismas inquietudes. Espero pues que esta pequeña presentación pueda contribuir un poco a entender el por qué todavía hoy nosotros no hemos podido lograr una verdadera inclusión y que nos permita interesarnos en el tema que estudiemos, que nos formemos, que nos sensibilicemos y que luchemos y trabajemos por lograr un cambio verdadero en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Espero sus comentarios en el blog.